24 de diciembre, María y José iban camino de Belén para empadronarse tal como lo había ordenado el emperador de Roma, César Augusto. José iba caminando y María a punto de dar a luz a su hijo sentada en un burro. Meses atrás, el arcángel Gabriel había visitado a María para darle la noticia de que en su vientre llevaba al Hijo de Dios, un niño al que tendrían que nombrar Jesús. A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron demasiado tarde y todo estaba completo. Finalmente, un buen hombre les prestó un pequeño pesebre para que pasaran la noche. José juntó paja e hizo una cama para su esposa. Lo que nunca imaginó fue que, tras pasar la noche ese día en Belén, nacería Jesús, el Hijo de Dios. Gracias Dios mío por conocer tu historia. De acuerdo con la leyenda, el origen de los nacimientos se remonta a la época de San Francisco de Asís, entre 1182 y 1226, quien fue el primero en instalar un nacimiento viviente, para ejemplificar de cierta forma el nacimiento de Jesús. La fecha exacta es desconocida, pero pudo haber sido en 1223. Otras cosas importantes son como las pastorelas, las posadas y la piñata, que también fueron símbolos importantes para la evangelización de muchos pueblos. Amén.